Hola, ¿qué tal? Soy Xavi Luque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con los seleccionados para el Venidor Fest, 18 artistas que ya, ya tenemos los nombres. O sea, ayer estaba trabajando y es que no tenía, tenía que ir mal móvil, lo siento a mi encargado. Pero es que esto es muy fuerte, vaya cartel. O sea, a los que conozco me encantan, a los que no estoy deseando de escucharlos, pero esto tiene una buena pinta. Bueno, vamos allá, vamos a ver quién, quién son los 18 seleccionados. Hija, vamos ya con ello que, es que yo personalmente no puedo más. Vamos Porque ya, hija, amiga. Bueno, empezamos muy fuerte. Los fans lo pedían en masa hola, y aquí lo tenemos. ¡Hola, ben. Estamos super de -BEN, que he visto varios vídeos suyos hola, y hola, cantan muy, muy que bien. muchísimo tenemos nos vemos en Fusa nocta. O sea, todos, me encanta esta chica. Mucho, me mucho, mucho, mucho. Que lo escuchéis y que lo veáis. Eh, y nada, quería daros las gracias. Gracias a ti por presentarte. O sea, no te hubiera hecho en el festival. Wow. que bueno, Una clara favorita entre esos tres, bueno, Blanca Paloma, repitiendo. Muy buenas a todos, soy Blanca Paloma, Espero que sea una canción como la del año pasado, de mí, tan preciosa. No sé quién es. Pero vamos, ni, ni escuchar el, su nombre en la vida. Wow. Pop electrónico, no. esto esto hay que escucharlo. Bueno, bueno, llevamos ya seis. Eh, ya veis que hay estilos pues, para todos los gustos y quedan más. Así que vamos con los siguientes elegidos. Dos cantautoras de lo más diferente entre sí. Y el artista que de entre todos los candidatos es quien más sabe lo que significa Eurovisión. Bueno, Alfred García. Hola, ¿qué tal? Soy Alfred García y estoy. Repitiendo, bueno, intentando repetir. Esta vez en solitario. Con Maya no, no hubo mucha suerte. La canción, tu canción, era de lo peor que llevó España a Eurovisión. Hola, soy Sofía Martín, tengo 16 años y soy cantautora de Alicante. ¿Qué ganas de mostraros la canción? Sofía Martín, no sé quién es tampoco. Pero con muchas ganas de escucharla también. Alice Wonder. ¿Qué tal? Sí, Alice Tiene buena pinta. No sé quién es, pero tengo ganas, tengo ganas de escucharla a todos. Pero hay algunos que me llaman más por. Bueno, por lo que creo que, me, que voy a escuchar. Efectivamente, se dice y se comenta también que vamos por la mitad. Madre mía, los eurofanes, ¿cómo están? Os presentamos ahora a los. Como flanes. Bueno, bueno, aquí está mi favorito sin haber escuchado nada, o sea, ninguna canción, y es FAMOUS, Overo. Oh, ¿Cómo canta este hombre? O sea, quien no haya escuchado a FAMOUS es brutal, o sea... Bueno, Megara me encanta mucho su nombre, porque Tarras antes se llamaba Megara, y después me suena a familia. Además me gusta mucho el estilo que he visto en fotos Tengo ganas de escucharlas también Dico, La barcelonesa Y la música tradicional. Un canario que esto, esto me chocó Y estaba intentando asimilarlo Pero sí, es real, es real ¿Twin Melody? Pero no son tiktokers No se puede ser de todo, ¿no? Pero Tendré que escucharlas A todo esto analizaré Sus voces de Dentro de poco José Otero, que me suena muchísimo este chico y no sé de qué. Eso te iba a decir. ¿Hola? Y esta artista es quien más me ha llamado la atención por las fotos. ...con muchas ganas de verte también. Bueno, pues ya tenemos 15. Vamos a por los tres últimos. Y obviamente voy a barrer para mi tierra, Cataluña. Y de aquí pues espero que el catalán... ...tenga otra vez su sitio en Eurovisión. Pero bueno, vamos con Sharon, la ganadora de Drag Race... Ahora que no he escuchado jamás cantar, os lo voy a decir. Sé que tiene muchísimos fans. Solo hay que ver las redes como se pusieron ayer y pude ver poco. Así que os envío besos enormes. ¡Gracias! Pues bienvenida. Hola, nosotros somos Mele. Realmente es un sueño. De hecho, habíamos compuesto un montón de canciones. Meller. Y yo, y yo muchas ganas. Y a y pasarlo muy bien. Un beso, un beso, Saludos. este grupo catalán. Yo soy Sidderland, yo soy Yuri, yo Albert, yo soy Andreu. Y es un poco loco pensar que hace dos días estábamos sentados en el sofá siendo eurofans, mirando Eurovisión, viendo las galas, y que ahora de repente, sin comerlo, no sabemos cómo comerlo todavía. Y a disfrutarlo. He escuchado alguna canción de este grupo y la verdad es que me gusta mucho el estilo. O sea que puede ser un gran hit esto. Bueno, pues estos son los 18 candidatos a representar a España en Eurovisión. Aquí está el representante de España. ¿Quién será? Bueno, yo tengo varios favoritos que son a los que ya conozco y he escuchado. Con, con ganas de escuchar a todos los demás porque me parece muy interesante lo que he visto de ellos. Así que deseando de escuchar sus voces, cómo cantan en directo... Esto, esto tiene muy buena pinta. Gracias Radio Televisión Española por devolver la ilusión que recuperamos el año pasado con ese gran festival que, que, que hicisteis en Benidorm. Con la gran posición de Chanel en Eurovisión. Fue la experiencia de mi vida, sin duda, estar allí en Turín. Lo mejor que he vivido. Por eso este año, repito, por eso estoy con este horario nocturno porque quién se paga esos alojamientos en Liverpool oh my god de verdad Eurovisión bajar, bajar que también hay gente de clase media intentando ir y voy a ir aún sacrificándome con muchas cosas pero no me lo quiero perder por nada del mundo ya os digo viví la experiencia de mi vida y quiero volver a vivirla, y creo que va a ser así, pues, todos los años que pueda. Así que, esto, no os penséis que soy niña de papá, no, vivo solo desde hace muchos años, y esto me lo pago yo, a base de mi esfuerzo y de trabajar y hacer horas, pim pam pim pam, a punta pala. <risa> Nada, os lo quería decir porque ya he leído algún comentario, como que había estado en Turín porque me lo pagan mis padres, pues no. Tengo ya 30 años, llevo muchos años viviendo solo, y no, todo, todo me lo pago yo. Gracias a Dios puedo hacerlo, gracias a mi esfuerzo también os lo digo, que es currar, currar y currar. Igual que me imagino que todo el mundo, ¿no? Pero quería aclararlo. Y bueno, pues nada, con esto aclarado, estoy deseando de que llegue el sábado para poder conocer las canciones. Bueno, si os ha gustado el vídeo no olvides de suscribiros y darle like. Nos vemos en el próximo... Ya mismo.